el este. Buenas tardes, gracias Nanita por estar con nosotros. Uh, buenas tardes, aquí eh, sabe, lo, más aquí, no sabe, Ricardo, sabemos que el, eh, que el picheo de los toros no ha estado a la altura, aunque la gerencia general se ha movido, ha tratado de buscar algunos algunos. Eh, algunos lanzadores no ha dado resultado hasta el momento. Sin embargo, a nivel ofensivo el equipo no ha estado tan mal, pero el bateo situacional no ha estado apareciendo. En ese sentido, cómo, está, cómo están los ánimos en el Club House. No, estamos bien, estamos tranquilos, ¿sabes? Que a veces la cosa todo lo malo se junta y tenemos que ser fuertemente y, y enfrentar esa situación y tratar de salir de ahí todo juntos. Y eso es parte del juego, eh, nos, nos está afectando a nosotros a la torre, pero estamos trabajando cuello para salir de eso. Ricardo, tú siempre has sido un líder para el conjunto de los Toros del Este, siempre. En esta temporada ¿quién ha saltado con unas rachas de 8 de rota seguidas, 1 y 10. Eh, despidieron el dirigente, ya también despidieron a Gary Rupi, el coche ficheo, pero tú que eres líder de los toros. ¿qué tú crees que, que ha pasado, que hay que arreglar con emergencia, que el dirigente de La Antigua, que va a su segundo partido en el día de hoy, eh, ¿qué él tiene que hacer más énfasis en, en algún, algo, algún punto que esté mal en el conjunto de los toros. Eh, es una buena pregunta, que, sabes, eso debería ser adherente, y, nada, solo es cuestión de tiempo eh, Porque la tormenta viene la calma Y estamos en lo que dije ahorita Lo que hay que bueno. enfrentar momentos difíciles, difícil No quitarse, ser un hombre Ser hombres Y batallar como hombres que somos Y es Ricardo, sí, Tú eres el líder de este conjunto ¿Cuáles son tus palabras de motivación Hacia tus compañeros? Bueno, pues, yo soy líder de... Ah, yo no soy una persona de mucho hablar soy siempre callado, tranquilo ahí, toda mi consejo individual, pero no soy persona de, no soy jugador de hablar mucho en, en, en grupo, simplemente juego y el copio tratar de que, se, como soy un líder jugando y el copio en yo trato de, de cuidarme con nada yo lo sigo motivando en lo que yo pueda. Ricardo, ¿cuál es la actitud de, de la directiva del conjunto con este mal inicio? ¿Se encuentran positivos aún con, con motivación o se encuentran un poco frustrados? No, yo, imagínate, yo ellos están haciendo su trabajo, las cosas no han salido bien, eh, estamos enfocados ya en el cuarto lugar, que para, que para clasificar no sé cuántos aguantamos, pero quedan por el, el 30 años de acuerdo y todavía tenemos chance, lo que tenemos que salir de ahí. Bien, Gracias, Ricardo, gracias por.